Viaja con nosotros este sábado a las 9 de la mañana a la región centro-oriente en 32, regionalmente nuestro. El departamento de Santander nos abre sus puertas, disfruta de su historia, su gastronomía, sus artesanías y lugares turísticos. Nos vemos en 32, regionalmente nuestro.